Si es esa Alejandro. Alejandro. Ah, Ven, este hombre. Chilo. Se está acercando, ¿no? La Virgen. No. La Virgen. No, no, no. No, no, Ahora tú te angustias. ¿Cómo? mucho, te te Mucho Mucho en que tengo que... Mucho que tengo que... me Más eso mamá Y me pregunta si ¿Sí me agradece la, ¿Sí la plataforma Me pregunta a si me agradece la plataforma por los huevos, ¿eh? por los huevos ¿eh? <risa> ¿Pero será ¿sí? que pasa eso? <risa> Oye, no antes Pero está de pie en no? Está de rodilla ahora mismo, ¿eh? ¿Qué sabe que habrá hecho, no, ¿Qué le estás mirando a la cabeza o el qué? Que... La mano. Oh, el puño. El Va a pegar. Un... Va a pegar los puños contra el fuego. Cuidado. Cuidado. Cuidado qué? ¡Sengo! ¡No! Esto ¡No ¿Estás Muy por la cara, eh ¡Pues puño! Lo que no entiendo ahora ¿no? sí, que le ponga La dan la hostia, mano cambia que nos va a dar Ahí la hostia. ¿Qué ha pasado? Sí, Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Me alegro de verte! ¡Uy, gran de Aero! De necesitar un propulsor cómo anda! ¡Hombre, hace Tenemos que impedir que Galactus devore el Borel Put! ¿Tienes tiempo o no? Sí, tuve, Sí, tengo tiempo qué tengo que hacer? Eh... Galactus va a devorar el punto cero No ¿Qué? Que eh, Galactus va a devorar el punto cero eh, Galactus va a devorar el punto cero ¿Qué? ¿Qué, No partido no que hago No llegado, llegado Uy, Hostia. Bailando, ya está? Ah, está empezando, vale, las lecturas de energía se han disparado Nada a la verga, nada a la verga nada A operar los mangos de puta, la vez que iba yo a Industria gestable. Matándome y ahora quiere que la ayude. se cojón. Según mis cálculos, si Caractul sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo, uh, la realidad colapsará por completo en. No no. Se va a petar. Igual. Ya Bueno, el caso es que hay que ponerse en marcha. Ya apretar ya. se ya, transporte. Eh. Eh. Me escucháis? ¿Qué coño ¿Esto es esto? No, eso. Esto que. ¿usted autobús. ¿Eh? Estoy en el autobús, pero me puedo mover. Yo también, yo también. ¿Que no. Pero porque hay coronavirus. La vi <risa> estos son de estos de gama vale, me he tomado la libertad de alterar un poco tu realidad no es para tanto, ya me darás gracias luego hay de matar ahí fuera que va a chupar el puto cero vamos a de batalla para convertirlos en bombas potente necesitemos que Galactus devore todos los autobuses posibles Ah, que nada con el puto c si todo va bien se abrirá un portal que lo enviará de vuelta por donde vino Anda vamos a vamos a ver con un No Que monada, sabes, estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de ¿Qué quieres que haya ya? ¿eh? ¡Pruébalos! Hay que ¿Cómo se los pruebes? ¡Ah, no voy a eso! ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, y los no le harán ni un rasguño al gran tullón, pero deberían despachar en un santiamén a los drones. Ahí donde oh, están tía. los drones Contraremos no, no, no, no, no, para quitar no, no, no, no, el autopedico, ¿no? Algo así ¿No? Un poquito, sí ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira con la mano! ¡Mira mal, oh! ¿Qué hace? ¡Pero ten en cuenta que estás conduciendo una bomba! ¡Así que mucho ojo! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¿Esto es un bicho grande que aparece en ver más, oye? No, pues ¿Qué? Ah, me ha explotado uno. No, no, me ha uno. uno el primero porque no veo más. No, no, pero está hecho para todo el mundo. Oh, así. Eso es una pasada. Y también más noticias. <risa> Mira, me deja mismo verme. No, no, no, no está hecho para mismo. todo el mundo, así Vale, tiene gracia. No te asustes, pero creo que te ha visto. A ver por eh, líderes. está poniendo chunga en este autobús. Rubiales, ¿Tor? ¡Yo moveré tu extraño carro de combate! ¡En cristiano, melenas! Tu vuestra ya un poco el de mierda, el, el vuestro. Sí, sí, también. Ay, que Thanos. ¿Qué Thanos? ¿Qué Thanos? ¿Me ves que es morado? No, no. Que te divierto. Ser toy, A la boca. Parece que a comer. ¿No Salvemos tenías hambre? Aquí. Si funciona, bueno, Nos volvemos a casa. Si no, bueno, vale. Lo hemos pasado bien, ¿no? No, esto es verdad. En cualquier caso, lo vas Yo creo que me quedo atrás. Yo creo que me quedo atrás. Sí, es que atrás. Yo también, yo salgo del autobús. A comer el autobús. ¿Quieres llevar la acera? No. No ya hacer No ya ¿Aló? otra vez la sala. ¿Voy? ¿Se ha parado o qué? escucháis algo? No. No. Yo, todas las patadas de la conectando ¿Me sale conectando? Conectando. No puede ser, no puede ser No entiendo nada Pero ¿y la llamada? Yo quiero cogerlo, a ver si van a hacerlo de Jaster Las funciones de red están disponibles En un evento En un evento Salió Eso por no haber saltado a tiempo al autobús En un evento salió Salió. Como eh, la King eh, la de esta predeterminada esta pre sí. estaba en una oficina, como, manejando, una todo piscina, fornita, como manejando todo por nítido, ¿sabes? A mejor llamada es de ahí. A mejor llamada es de ahí. Por al parecer, eh, esto es todo. Mañana a las 6, nueva temporada. ...y... No sé, me quedo un poquito así. ...y... y... Un poquito más. A ver, que está bien. O sea, pero eso de la mecánica anterior a mí no me gusta. Yo creo que termine. Así que bueno, eh... perdón por no quitar esto. Esto. Esto en el directo. Un fallo grave. Inútil de mí. Mañana para la mañana le daremos a nueva temporada. Desde temprano. Y a ver qué tal. Oye. A ver qué ha pasado. No sé nada. No sé nada. Y mañana para la mañana. En directo otra vez okay. Chao